Continuamos con las pautas de tratamiento y pasamos a la segunda parte, que son los casos prácticos. Pues empezamos. Tenemos a un varón de 60 años que está ingresado por un infarto agudo del miocardio, pesa alrededor de 70 kilos y ha presentado una disfunción renal aguda que pues ya hemos tratado optimizando la hemodinámica, pero aún así el paciente entra entrado a un fracaso renal. Entonces, revisando cómo se pauta, según el vídeo anterior, empezamos por la indicación. ¿Cuál es la indicación? Es una indicación renal pura. Entonces, ¿qué modalidades podemos utilizar? Podemos usar la hemodiálisis benovenosa continua o la hemodiafiltración benovenosa continua con calentador siempre. ¿Qué dosis? Pues, como la indicación es renal aislada, pues empezaremos a 25 ml kilo hora, que para este paciente de 70 kilos vendrían a ser unos 1.750 ml por hora de diálisis o de diálisis, filtración, siempre reponiendo, si vamos a utilizar el líquido que no tenga potasio, al menos 4.000 equivalentes por litro de potasio en las bolsas de diálisis para mantener la homeostasis del potasio. ¿Qué membrana podemos utilizar? Dado que la indicación es renal pura, podemos utilizar membranas normales, Pequeñas, hombre, no vamos a necesitar mucho flujo para aportar esta dosis, con lo cual por encima del metro cuadrado nos podría servir. Hay que calcular la fracción de filtración si utilizamos la hemodía filtración como modalidad en la técnica y debemos intentar que esta siempre sea inferior al 25%, mejor, inferior al 20%, y obviamente en esto tendrá mucho que ver. El flujo de sangre, en donde siempre intentaremos buscar el máximo flujo estable y para una técnica renal pura con una dosis de 25 mililitros hora, o sea que es una dosis mediana baja, pues a partir de los 200 mililitros minutos serán flujos buenos. Los flujos recordar también dependen mucho del catéter, con lo cual recordar que hay que coger catéteres de al menos 13 French. Continuamos con la pauta de este paciente y pues... Nos encontramos en la extracción, que es la cantidad de agua que sacamos nosotros del paciente a través de la técnica. Y obviamente esto será según nuestro objetivo de balance hídrico. Eso sí, no pretendamos quitar con la máquina todo el líquido que le metemos al paciente por la vena. Para obtener un balance hídrico correcto debemos ajustar tanto lo que le introducimos por vía para entrar al paciente como lo que le sacamos. Entonces, para evitar forzar la máquina, podemos disminuir la cantidad de fluidos parenterales que tiene el paciente y hacer una extracción moderada. La anticoagulación, pues este paciente eh, ha tenido un infarto, realmente no tiene coagulopatía en principio, no lo hemos puesto en el caso con coagulopatía, con lo cual llevarán heparina sódica de entre 3 a 8 unidades por kilo hora obviamente tenemos que ajustar los fármacos y la nutrición que recordar la nutrición debe ser hiperprotéica y controlar los niveles de glucosa fósforo y magnesio todos los días y aportarlos por vía parenteral según necesidad y en este paciente cobra mucha importancia los niveles de magnesio porque está precisamente en el, un ingreso por un infarto agudo de miocardio obviamente hay que monitorizar todos los parámetros del filtro entre ellos las presiones para saber si el, hay algún tipo de coagulación en la membrana o el flujo del catéter no es suficiente, etc. Pasamos al caso contrario. Ahora, hablamos de una mujer de 70 años con un shock séptico que pesa 70 kilos y esta señora tiene coagulopatía pero sus plaquetas son superiores a 75.000. Entonces, ¿cuál es la indicación en esta paciente? Renal más sepsis, con lo cual qué modalidades podríamos utilizar la hemodiafiltración venovenosa continua o la hemofiltración venovenosa continua con calentador de fluidos qué dosis pues deberíamos usar dosis de al menos 35 mililitros kilo hora si puede, si según la necesidad del paciente podríamos subirlo hasta 50 mililitros kilo hora aunque esto se suele hacer en unidades que tienen un amplio manejo de la hemofiltración ya que a mayores que dosis obviamente mayores probabilidades de complicaciones y obviamente la técnica es más demandante para el personal que la haga para esta paciente de 70 kilos a la dosis de 35 mililitros hora da 2,5 litros por hora de convección o diálisis y convección con 4 mil equivalentes litros de potasio en las bolsas siempre recordar de vigilar muy bien la cantidad de potasio en las bolsas e intentar mantener el potasio en unos niveles normales. Membrana. Pues esta paciente tiene sepsis, le vamos a usar una dosis elevada y deberíamos intentar buscar una membrana que si puede estar preparada para evitar la coagulación mejor y mientras mayor área de superficie, mejor, con lo cual, pues, de las que habíamos visto en el vídeo anterior, podríamos usar una ST150 que trae 1,5 metros cuadrados en adelante, deseable una de 1.8 de 2 metros cuadrados. Obviamente, estamos, si vamos a usar la hemofiltración o la hemodiafiltración, tenemos que calcular la fracción de filtración y ajustar la máxima dosis de convección o de filtración que podamos darle a esta paciente de toda la dosis total, posible, pero que no nos suba la fracción de filtración por encima del 25% porque así de esta manera evitaríamos la coagulación. Por eso es muy eh, común y bastante versátil el uso de la hemodía filtración porque podemos darle la filtración a la paciente, la técnica, de la parte de la filtración el para que no suba del de 25% la fracción de filtración y el resto de la dosis que nos queda por darle, que no se la, no se la damos completa porque obviamente la fracción de filtración nos castigaría, la pasamos con, como diálisis. Y esa es una de las razones por las cuales en la unidad de cuidados intensivos se usa tanto la hemodia, filtración, se continua, porque permite dar mayor cantidad de dosis con menores problemas de coagulación de filtro, entre otras cosas. Como esta paciente va a recibir dosis alta, intentaremos eh, obtener un máximo flujo eh, estable que tenga y hay que intentar rebasar, superar los 250 mililitros minutos. Esto nos facilitará tener fracciones de filtraciones bajas y que obviamente los, el recambio eh, para la dosis sea mejor. Siguiendo con la extracción, obviamente como habíamos hablado en el caso anterior, es según el objetivo de balance hídrico, siempre intentando equilibrar los fluidos parenterales también, ¿vale? Intentar ajustar por arriba lo que le entra al paciente para que no tengamos que sacar con la máquina por debajo y ponerle un esfuerzo extra a la máquina eh, o que dependa netamente del balance de la máquina para que si la máquina falla, hay alguna parada de la máquina, lo que sea, no perdamos eh, o no tengamos un balance descabelladamente positivo. La anticoagulación, pues esta paciente... Tiene coagulopatía pero tiene unas plaquetas por encima de 75.000, con lo cual usaremos heparina sódica a dosis baja de 2.5 unidades kilo hora como habíamos hablado en el vídeo de anticoagulación. Que ajustar los fármacos y la nutrición, recordar, los fármacos, sobre todo los betalactámicos, los antibióticos, suelen quedar en dosis infraterapéutica por parte que se escapa por el filtro y las membranas, con lo cual ajustar muy bien la dosis porque podemos tener dosis infraterapéuticas que nos lleven al fracaso terapéutico. Y en esta paciente séptica es importantísimo que le lleguen bien los fármacos. Si tenemos dudas, no conseguimos fórmulas eh, de ajuste de fármaco, y entonces intentaremos cambiarlo por un fármaco que sea razonablemente eliminado por otras vías. Y la nutrición debe ser hiperproteica también por la pérdida de energía en forma de glucosa y proteínas que tendrá la paciente, y en este caso, es bastante importante porque estamos usando la filtración. Les escapan mucho más que con la diálisis convencional. Obviamente, controlamos los niveles de glucosa, fósforo y magnesio todos los días y los aportaremos por día para enterar según necesidad y controlar las presiones. Estamos exigiendo una dosis elevada al filtro y dependiendo de sus características y la de la paciente, pues tenemos que ver cómo evolucionan las presiones para evitar... Posibles problemas de coagulación del sistema y la pérdida de casi un, unos 200 cc del que es el volumen de prima, de, de criba, el volumen de, perdón, de, sí, el volumen de, de cebado del sistema en forma de sangre. Muchas gracias por vuestra atención, espero verles en próximos vídeos y que le haya sido de utilidad esta serie en técnicas de depuración extracorpóreas.